¿Qué pasó con el Tucu López? Bueno, Flor, eh, este fin de semana surgieron versiones de una crisis, separación entre el Tucu López y Sabrina Rojas. Obviamente, ayer Sabrina le responde a nuestra compañera Nancy Duré que estaba eh, separada. Todo pasó este fin de semana en un viaje del Tucu López a, a Carlos Paz, con amigos, familia. No estaba con un amigo y fue al boliche Zebra. A partir de ahí, me parece que, obviamente, hablé con él. Eh, él me contó la verdad. Y me sí. parece interesante escucharlo porque... Se han dicho muchísimas cosas que no son ciertas. Hoy también salió una chica que fue. Pero contame, contame qué pasó en el medio. Porque él estuvo el sábado, pero el domingo ya la fue a buscar a Sabrina. La el domingo la fue a buscar a Sabrina porque Sabrina terminó la temporada de desnudos en, Acá dónde? en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires en el Teatro Metropolitan. Eh, él estuvo con Sabrina el día sí. el día domingo. De hecho, de cuatro volvieron años. De las manos y demás. Sí. ¿Cómo? Después de cuatro años sí, de, la de la obra. La obra, bueno, y ahí a partir de ahí bueno se desata esta crisis, este momento de que habría sido el lunes. Fue el lunes. ¿Pero el lunes. a ella le habrían escrito? A ella le escribieron por Instagram. Ah. Mira, lo tenemos en línea en comunicación al Tucu López, nuestro compañero. Hola, Tucu, ¿cómo estás? Saluda Florencia de la B. Hola, Flor, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, vos. Contame, Tuquito, ¿cómo estás? Bueno, estoy como. Como puedo estar con, con una distancia de mi pesa, estoy triste. Mm. Eh, procesando, usando todo esto y nada. ¿Qué fue lo que pasó, Tucu? Contame, ¿cómo surgió todo? No, no pasó nada puntual. Eh, es, es una crisis como, como tiene cualquier pareja. Eh, ¿Pero por qué la crisis? ¿Porque vos fuiste a Cebra el sábado? No, no, no, no, la crisis no fue a Cebra el sábado. Eh, a veces las parejas tienen chispazos o desencuentros, ¿Sí? eh, como cualquier vínculo. Y, y decidimos que, que lo mejor era tomar un poco de distancia, a ver si podemos acabar algunas cosas, y, y eso. Pero el detonante fue lo que pasó con esta chica, el detonante. El mensaje ¿tú? que le llega a Sabrina. Claro, claro. el mensaje que le... <coughs> ¿Fue ese el detonante? O sea, que Sabrina, para que ¿O ya venían de antes con la crisis? No, o sea, claramente cuando la pareja se separa, después no es que viene <coughs> afrontando algunas situaciones que no está buena, o no sé, o no encontrándonos en algunas cosas. Sí. Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero al mismo tiempo mucho. Porque... Muy intenso. Fue poco, fue... pero muy intenso. Sí. Muy. Muy súper intenso, pero porque así vivimos nuestro amor. ¿viste? Claro, sí, como, sí, sí. Como se, como se fue dando. Eh, no, no, no fue el detonante. De es obviamente que, que el amor eh, nunca está bueno en una pareja. Pero no, pero no fue el detonante Igual que pasó, porque la sí. verdad que estaría bueno que vos lo aclares Si, si fue cierto o no fue cierto claro. En qué contexto salió esta chica a decir estas estas cosas No, yo, a ver A veces uno no toma dimensión de A mí me pasa mucho esto, ¿no? Que no, no tomo dimensión de De la fama de, Sí, yo no, ni siquiera me siento famoso O sea, claro. no, no, no, no, no lo veo así Entonces Está rechazando en un boliche, como puede estar cualquier persona, claro. cualquier de que está sentado ahí, charlando en un boliche con gente, después de sus suspicacias o no sé, o alguna malintención. Eh, pero a mí le sucede mucho eso, no tomo tampoco magnitud de, de que estoy con con una, con una persona. Pero vos hablaste con ella, porque para que se desate, Tuku, este rumor, digamos, capaz sí. que tuvo que haber habido sí. algo que, que no sea nada, digo, hablar con alguien como cualquiera puede, sí. y a partir de ahí, sí. se, vos sabés cómo es esto, cómo funciona, vende tu nombre, vende el nombre de Sabrina, obviamente, y se hace una historia, digo, con Damaris, creo que se llama. Sí. ¿Hablaste con ella? Sí, sí charlábamos, charlábamos con, con, con mucha gente más en el boliche, digo, es como ah. cuando uno va a un boliche y charla con gente, eh, y, y sí, pasa eso, digo, ya no tengo, no tengo magnitud. ni magnitud eh, ¿Tú, digo, eh, podés sí. contar...? Eh, porque está, está bueno esto que dijiste que, que estabas con la en el boliche, charlaste con la chica, pero no pasó a mayores. Pero ¿qué es lo que pasa después? Eh, ¿Cómo Sabrina llega a enterarse? Porque sabemos que en las redes sociales hay mucha gente que claro. manda mensajes sí. y que tal vez a alguien le llegó algo y bueno, ahí empezó esta esta crisis. No, no, lo que sucedió fue que la información, el robot que, que dijo Nancy, no, no, Sabrina le llegó nada. Ah, no le, le llegó por televisión, Sabrina. No. Sí, sí, sí. Ah, ah, por ¿Y por qué le contesta a Nancy estoy separada? Porque estamos separados. ¿Desde cuándo? Muy reciente. Porque también pero fue desde el fin de semana. Sabes, claro, el fin de claro, semana claro, no que se la, la función de desnudos. Bueno, quizás se están separando, pero está todo bien, pero estabas acompañándola. mira Sabri es una mujer que no tiene, no tiene fisura, no tiene ninguna fisura y. Y, y, digo, y estar mal con, con la persona a la que amás, eh, no implica no acompañarla. Fue su última función de desnudos. Eso, obviamente, a mí me parece importante estar. Eh, creo que las parejas, aún no estando bien, o no sé, o, o intentando encontrarse, claro. y demás, Pero, se. Entonces ¿no? venían separados no. desde antes, porque no, no, no, no queda sí, claro lo eso. Que, ¿tú, tú? Lo que dice, sí. Ahora vos, ten, vos era, sí tenés que realidad que me dejás que conté. Perdóname. Después me dicen loco pero <risa> eh, Digamos, ¿desde cuándo están separados? No, ¿estamos separados? O sea, ¿que ¿vos querés que yo te ponga una, te ponga una fecha? ¿Para qué? Pero no, te, no, no, te lo estamos preguntando Para entender Si lo querés contar, si no está todo más que bien Y es recontra respetable, si es algo privado de la pareja Simplemente si querés contarnos ¿Desde, desde o sea, cuándo es que están separados? Separado, separado, no, separados hace nada, hace muy poco tiempo. Eh, hace muy poco tiempo, o sea, pero a vos te parece raro que yo vaya a verla al teatro. Uno cuando está mal... No, eh, no, eh, tú, yo creo que parece que nosotros trata, estamos tratando de comprender una situación porque por lo que trascendió, por la foto, por la imagen, uno puede interpretar por las cosas que se dijeron es que ese fue el causal de la separación. Entonces, al aclarar vos, está saliendo ahora en este momento y diciendo que bueno que las cosas no venían bien y que se separaron, digo, sacamos ese conflicto, claro. ¿sí? no le damos el valor el que, no, les, no en hay que se está poniendo el no conflicto, claro. ¿entendés? Exacto, no no, no hay dos no hay no terceras en discordia. Perfecto, no. eso. Eh, pero lo que yo quería decirle a Pampito es que... Digo, Vos cuando cuando amas a alguien y no estás bien y pensás que algo se puede solucionar, luchás por este amor. Claro, obvio. Y, y seguís teniendo los, los mismos gestos que, que tenés cuando todo está bien. A mí me parecía súper importante acompañar a Sabri. Sí, sí. Igual no, te pero no, escucho y además me me triste, otra cosa. ¿eh? Sí, sí, me que sí, no, un cosa, detonante acá, por eso, eso es lo que te preguntaba Si vos estabas separado yendo a Carlos Paz y fuiste a Cebra, estabas en todo tu derecho en charlar con alguien entonces. Por eso te estaba preguntando, bah, todos estamos sí. preguntando si esto fue de antes o fue algo que le llegó a Sabri, bueno, vos dijiste Puedo, recién que no. Estoy sí. hablando con Sabrina y estaría bueno que prestes atención, eh, Tuku, porque lo que me pone Sabrina es, me separé ese lunes ah, después ¿viste? de ese rumor. Claro, ahí está lo porque que Porque yo a mis contar. 42 años... No me banco ni el rumor, no me estoy separando desde antes, o sea, desmiente lo que vos nos estás diciendo. No tengo por qué dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien. O sea, lunes a la mañana cuando Nancy cuando da la volvió, información. Claro. claro, o sea, porque digo, vos nos eh, estás contando otra tucu. cosa, Tuku. No, lo que yo te digo es que, que obviamente que un rumor que genera una crisis en la pareja. Mm. Eh, el primero que hice una pareja y obviamente tuvimos una discusión y obviamente eh, nada no no no fue feliz Esta, ella no sabía a... perdón ella sabía que vos ibas a cebra esa noche tu ¿Cómo? sabía Sabrina que vos ibas a salir esa noche con tus amigos a Zebra? No, yo me fui con mi familia por Pascuas sí. y, y y estamos jugando al póker, y después hicimos con mi cuñado salir Claro, pero sí, sí. le contaste a Sabrina y dijiste, Sabrina, estamos jugando a póker, me voy con, los, con mi cuñado a un toque a cebra. No estoy... hablamos, no, el otro día hablamos y, y ahí charlamos de que había salido. ¿Y ahí vos le dijiste, estuve hablando con alguien? No. No. Y sí, estuviste mal ahí, Yo, me parece. ¿Sabes no, por qué? Tu cu. Porque, con respeto te lo digo, recién dijiste, Sabrina es una mujer sin fisuras, sonó a como que, bueno, igual las tenemos todas las fisuras, ¿no? Como que vos sí podías tener alguna. Y yo pienso, con todo el cariño que le tengo a Luciano Castro, hablo, que con todo lo que ella vivió, me parece que, sí. que hay que Perfecto. ser hiper, ultra prolijo, porque ella la pasó muy mal. Y capaz ver que en esos deslices tuyos, bueno, pasó esto. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Sí, eh, sí no, no, no está bueno. Eh, uh -huh. está, está muy bien lo que dice que no se banca ni el rumor y me parece perfecto. Uh -huh. Después de lo que, nada, eh, ella pasó a nivel mediático y demás, que tampoco entremos ahí porque no, no, no me algo corresponda a mí. Sí, Pero, sí. Tupu, ¿vos seguís enamorado de Sabrina? Yo, yo estoy totalmente enamorado de Sabrina. Yo creo que. ¿Y bueno, ¿por qué no? Eh, la, ¿Vos crees que no se puede re, ver, revertir este cuadro, esta situación? Nada, yo creo que sí, esa es mi intención. Y siempre y siempre intento llegar desde el diálogo claro. yo estoy enamorado sabía me dio lo mejor que tuve en mi vida o sea me dio una relación hermosa y me dio aparte una familia sí. y yo tengo mi familia lejos sí. sabía me dio uh -huh. a su familia me la abrió de par en par y yo entré ahí y, y, y fui muy feliz durante todo este tiempo y hoy no, ¿No se hablan o oh, sí perdón hoy tienen ¿No diálogo estamos? ¿Se hablan? Sí, sí, sí. Ah. se debe en una sí. charla, me parece, también, para aclarar estas cosas, porque tal vez, obviamente, que Sabrina manda mensajes y, y es un ida y vuelta, y no, una crisis. Presenté, igual, te, igual, igual no chicos, es que igual, Perdón, porque pero no es ocurrió. habitual, me parece que hay algo que también sí. no podemos dejar de analizar. No, no es habitual. No es habitual que una persona, no, que vos hables con alguien un boliche y estés sentada en un programa de televisión el lunes. Totalmente. Ah, bueno, no pasa. Entiendes, pasa digo, esto, me parece, digo... digo también, pero digo, pasa, analicémoslo. A favor, digo, claramente, digo, quizás hay, se busca otra intención. Porque uno gente, puede hablar muchas cosas, pero de ahí a sentarte un programa de televisión. Es que Flora, hay mucha gente con maldad y yo lo he vivido con muchas parejas. Pero de por amigos eso que digo. son mediáticos que les mandan esto, no, porque estuvo. Y es mentira. Claro, pero ¿por, ¿tucu, por qué crees que Sabrina cree más en un rumor que en lo que vos le decís? No, ella le cree, perdón, no. perdón que me meta, Pampi, porque Sabrina me dice, yo sé que él no hizo nada pero no se manejó bien. Y para mí claro. eso no es suficiente. Yo no, yo, yo no lo pareció bien. Yo no lo manejé bien porque, eh, te repito, sí. no, tomo dimensión, no tomé dimensión en ese momento que podía malinterpretar si viste charlando, en un grupo tomando algo. Claro, Para vos fue ingenuo, para vos claro. yo, sí. no hubo ninguna intención. Fue, fue de poco cuidado. Sí. Fue de sí. poco cuidado. Pero sí. de claro. Padres, a a favor, de... Pero vuelvo a hacerle la misma pregunta eh, a Duku. para que te pongo un ejemplo. Sí. Sí. Sabrina, Sabrina fue a La Breche el fin de semana, y seguramente se acercaron mil, mil pibes a hablar con ella, porque es, es Sabrina... No, no se acercó nadie, yo la vi. <risa> <risa> Estaba con amigas y se fue a retomar, Bueno, pero ¿no? te digo a favor del tucu, <risa> te digo a favor del tucu ¿sí? porque los dueños de Zebra, bueno, amigos, primero que ni siquiera él sabía que habías estado. Segundo, después de averiguar, él se enteró que habías pagado la entrada, que no hiciste opción del uso de estar en la VIP. En la vida había otro famoso, les pregunté a ellos y me dijeron que no te habían visto, o sea que no es que entró el boliche, saca el chapa, soy el Tucu claro, y per perfil el campanito total. totalmente perfil bajo me dijeron mm. sí fui a divertirme, digo yo te repito, no, no yo no, no, no, no chapeo, no me considero famoso y bueno y ahí está la parte de, de mi error de mi también de, de no tener cuidado con ciertas cosas, pero claro. encadena en esto en, en obviamente un enojo de mi pareja en una crisis eh, y demás yo fui a, a, a Cebra estando en pareja con Sabri o sea pero, claro. pero digo no, no hay nada malo en eso me explicó sí, sí. sí no, claro eh, eh, digo, creo que las parejas pueden salir y sí, pasar no, obvio. con gente con amigos y, la confianza. y también salir juntos obvio no, sí, sí. yo me, me separé cuando volví. El claro. obviamente, fue un, un punto de discusión. Eso está clarísimo. Contame, que ¿y ahora cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Qué vas a hacer para volver a conquistarla? Eh, bueno, hablar. Yo creo que el, diálogo, que el diálogo es fundamental. Ella sabe todo lo que, lo que es para mí. Sí. Lo que sigue siendo, estar distanciado, no significa para nada. Eh, no amarla no significa para nada... Pensar en estar soltero, yo creo que con diálogo y con amor las cosas se solucionan. Ya lo creo. Y la verdad que por eso valoro mucho tu testimonio hoy, eh, en este día, eh, Tucu. Te agradezco que hayas salido, le mando un beso a vos, a Sabri, que seguramente nos está mirando. Sí. Y sí, tienen que hablar, porque la verdad que hacen una sí. hermosa pareja.